Y yo les quiero decir, quiero regresar al rancho. Cayendo en el ambición cae ¿dónde está el perigo, el de ese? No la de No, no, no. No, se el video no. No, para no. ¿Qué es eso? No, no, no.